Hola, buenos días mis Curlis. Eh, ya sabéis que soy Curly mangue ¿Queréis saber cómo funcionan los productos 3M en el cabellofro? Pues seguir viendo este vídeo. Hoy voy a hablaros de los productos 3M. ¿vale? Ya sabéis que de vez en cuando hago un review de un producto que he, utilizado, o que he utilizado y que me ha ido bien. Entonces, voy a empezar porque son dos productos que vienen en este nfc. Que me encanta, solo luego lo puedes utilizar que pone. No tengo planes para salir pero mi pelo está demasiado radiante para quedarme en casa. Ya con esto ya dices ya estás animada, ¿vale? Pues te viene con este NPC que, que está muy chulo y que luego lo puedes utilizar para meter tus cosméticos o llevarlo de viaje o lo que quieras. vale? Vamos a hablar del producto uno. Porque viene con dos viene con dos productos que son uno y dos. Este es el champú, ¿vale? Yo lo que hice fue lavarme con ese champú, pero antes hice un prepool. El prepool ya sabéis lo que es. Ponerse aceite de oliva, eh, de, de almendra o... De yoyoba, el aceite pues vaya bien en el pelo siempre antes de lavaros la cabeza con un shampoo ¿de acuerdo? ¿por qué? porque así se protege el cabello muchísimo mejor ya que tengo una capa ¿de acuerdo? que solo se elimina la suciedad del cuero cabelludo pero no así eh, no, se, no te reseque el pelo ¿vale? lo proteja, entonces me puse esto ¿cuál fue el efecto? pues la verdad me gustó mucho porque me lo limpió muy bien y eso que me había hecho henna como una semana antes, unos días antes mejor si dicho eh, no me quitó la ajena, pero me limpió el puro cabellito, me dejó el cabello súper limpio y muy bien. Y suave, ¿vale? Suave, no lo noté seco ni nada. Después de este, me puse, porque dicen que es eh, resistible volumen con flex y más, que es un componente para la el al cabello. Y eh, suaviza el pelo también, ¿vale? Luego, después de este me puse este. Este para mí es un acondicionador la verdad. Lo que hace es aumentar más el volumen todavía. labial, que es el paso 2 que debes poner. Después de ponerte el número 1, te pones, te pones el 2. Lo bueno de los productos 3M es que cuando son productos que tienes que ponerlos en conjunto, siempre te ponen 1 y 2 para que no te equivoques de orden, ¿vale? Y eso me gusta mucho de esta compañía porque hace las cosas muy claras. Así que luego me puse el 2 que es maximizar el volumen también, y reverse system, que lo que hace es eh, que tu pelo, bueno, que capaz de tener el volumen, pues te suaviza el cabello también, porque a mí me dejó muy suave, y te da esa sensación de que tienes mucho pelo, y eso para personas como yo que tenemos muy poco pelo, pues está muy bien, sobre todo cuando luego te quieres hacer una coleta, cuando el pelo se seca, te echo yo luego. Me hice unas, unas trenzas de raíz y cuando me lo saqué el otro día parecía que tenía una cantidad de pelo impresionante. Así que bueno, tengo que decir que presénteme bravo, ¿no? Me ha gustado vuestro producto. Estoy encantada con él. voy a utilizar más y lo recomiendo, ¿vale? Como yo siempre digo, cada pelo, cada afro tiene su textura de cabello. Entonces a lo mejor es posible que a ti no te vaya bien, ¿vale? Pero a mí me ha ido bien. Lo puedes probar tú también y a ver qué piensas, así que un besito y nos vemos pronto, chao, adiós.